Y a continuación pasaremos a los dos comentaristas, a las tres presentaciones, una sobre el tema de gobierno digital, otra sobre teleeducación y la tercera sobre teletrabajo. E invitaremos al señor Miguel Morachimo, es un abogado, que es director de, eh, ejecutivo de Hiperderecho, que es una organización sin fines de lucro, que nos va a tocar los temas de ciberseguridad que han sido tratados por varios de ustedes en las tres exposiciones, por todos ustedes en realidad, y eh, que, cómo podría asegurarse que las diversas plataformas del Estado en los servicios y también cuáles son las implicancias para el sector privado, para la protección de datos, el acceso a información, etc. Señor Achino, adelante por favor. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la comisión por la invitación. Espero que me estén escuchando y viendo correctamente. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Somos una organización peruana sin fines de lucro dedicada a investigar cómo la tecnología puede funcionar a favor de los peruanos y los peruanas y no en contra de de ellos. Eh, aprecio además el interés que tiene la Comisión de Ciencia y Tecnología por hablar de estos temas. Yo sé que ustedes están, históricamente y en el plan actual de trabajo, están más enfocados en, en competitividad y cómo afecta a la ciencia y tecnología en sectores productivos, pero yo creo, y no debería ser una sorpresa para nadie, eh, descubrir que eh, los asuntos de seguridad digital o los asuntos de derechos humanos, por más de que, en primera impresión, parezcan desligados del de progreso de los sectores productivos o de la competitividad privada, realmente es eh, como, como en el ecosistema digital son interdependientes, y tú no puedes tener una eh, industria privada que aprovecha el, el, los, los servicios digitales, que aprovecha el comercio electrónico, no tienes una base sólida de reconocimiento de derechos y sistemas de reparación de daños. Y entonces es precisamente... Esa es el, el, la perspectiva que traemos desde Hiperderecho. Nosotros como Hiperderecho investigamos constantemente lo que pasa en eh, la esfera del derecho de los peruanos y los peruanas al usar la tecnología. Y quiero tomarme estos minutos para hablarles de algo, que es, es como la punta del iceberg de una serie de cosas que hemos venido investigando y escribiendo estos meses, eh, de un círculo virtuoso que... Está compuesto por la privacidad y la protección de datos personales, por un lado, y por otro lado, la seguridad en los servicios públicos y privados. En particular, nos interesa mucho y llamar su atención sobre las, los vacíos o la poca atención que vienen recibiendo los servicios públicos digitales. Los servicios privados digitales, una empresa que te vende algo por internet o, digamos, un, una empresa de tecnología en Perú están más o menos ya bajo ciertas reglas. No obstante, los servicios públicos no tienen reglas tan precisas. Y ese es mi primer comentario. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos, es decir, cuando hablamos de las normas que señalan... Lo que se puede hacer con nuestra información, con quién se puede compartir, para qué cosas se puede usar. Lo que necesitamos en el caso del de Estado, necesitamos reglas más claras sobre cómo pueden usar esta información las entidades públicas. Eh, se entiende, por ejemplo, que uno no puede quejarse ante SUNAT para decirle a SUNAT, por favor elimina mis datos para que no me vuelvas a cobrar impuestos. Entendemos que eso es, un, digamos, eso es algo eh, con, con natural a ser ciudadano. Pero, hay muchos otros usos eh, de nuestra información personal que llevan a cabo las entidades públicas que es necesario evaluar a la luz de la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo eh, los sistemas de venta de información personal que lleva a cabo Reniet, que es una práctica anterior a la, a la aprobación de la Ley de Protección de Datos y que bien eh, haríamos en revisar eh, su razonabilidad. Al mismo tiempo, no solamente necesitamos reglas claras sobre cómo el Estado usan nuestros datos personales, sino sobre todo necesitamos mejor, eh, mejores instrumentos de supervisión e incluso lineamientos sobre cómo utilizar la ley de protección de datos. Eh, esta ley en nuestro país es ejecutada, eh, la autoridad principal es una oficina del Ministerio de Justicia, que es la Dirección General de Protección de Datos Personales. Ellos son muy, eh, tienen muchos son muy competentes, pero todavía es una entidad pequeña, todavía es una oficina eh, dentro de un ministerio y, tiene el, el mandato que tiene que supervisar los datos personales de todos los peruanos en todo el país, en empresas, en, en empresas privadas y en entidades públicas, es amplísimo. Entonces, nosotros sentimos que no se gana abasto. ¿Y por qué pienso que esto es parte de un círculo virtuoso? O sea, tú necesitas proteger privacidad y protección de datos para tener seguridad en los servicios. Número uno, porque lo que estamos viendo mucho es que muchos servicios eh, digitales en nuestro país, sobre todo muchos que se construyen desde el Estado, no están siendo construidos teniendo en cuenta la privacidad como un elemento eh, inicial al momento de, esto, de diseñar el servicio. La ley de gobierno digital, que se aprobó esto hace varios meses ya, eh, con el liderazgo de Marushka, incorpora como principio la privacidad por diseño en el desarrollo de productos y servicios. No obstante... Como todavía esta ley de gobierno digital no tiene los dientes necesarios, es simplemente una declaración de buenas intenciones y todos los días vemos eh, numerosos servicios digitales que se construyen en nuestro país en donde por acción o por omisión terminan poniéndose en esto, en, eh, terminan exponiéndose muchos datos personales de peruanos y peruanas. Y al mismo tiempo, no solamente necesitamos obligar a las entidades públicas a diseñar sus productos y servicios teniendo en cuenta la privacidad, teniendo en cuenta la mínima recolección de datos, sino también que necesitamos, como cualquier esfuerzo humano, somos falibles, necesitamos instrumentos para asegurarnos que cuando se cometa un error, cuando se, eh, eh, exista un problema, se pueda reportar oportunamente y se pueda aprender de este error. Actualmente no existen eh, vías eh, de, de, accesibles a la ciudadanía para poder reportar errores en las páginas web del Estado, no existen eh, eh, eh, canales para reportar esto, errores en aplicaciones del Estado. Estos canales son... Eh, Existen para, por ejemplo, para quejarse, existen para, para pedir información, pero no existe necesariamente un, un, un, un círculo virtuoso de eh, tomar estos errores eh, e investigarlos, asignar responsabilidades ahí donde tendrían que asignarse, ya sea disciplinarias o, o, o penales o administrativas, y aprender sobre todo estos errores. ¿no? Si nosotros queremos construir un, esto, un sistema vivo y un sistema eh, resiliente, necesitamos no solamente reconocer que nos vamos a equivocar, sino establecer mecanismos para poder aprender de esos errores. ¿Y por qué creo que es un círculo virtuoso? Eh, porque son muchos los casos que nos han demostrado que cuando no se respeta o la privacidad o protección de datos personales o la seguridad eh, en el diseño de las plataformas, eh, suceden todo tipo de cosas horribles. Eh, hace, unos, hace unas semanas eh, vimos todos en las noticias el caso de eh, una organización delictiva que estaba... As, eh, haciéndose pasar por beneficiarios del bono universal, eh, aprovechándose de las de los, de los, eh, facilidades que el Estado ha estado dando a los beneficiarios de estos bonos para cobrar los bonos sin tener que ir al banco, sin tener que ir a una oficina pública. Y se eh, eh, falseaba, suplantaba la identidad de estos beneficiarios utilizando datos personales que conseguían de RENIEC o que conseguían de otras bases de datos que habían encontrado en el mercado negro. Utilizaban la información de nosotros, de todos ustedes, que está disponible en Internet, que está disponible en mercados negros, para hacerse pasar por estos beneficiarios, cobrar su bono eh, y no solamente eh, robarle este dinero a las personas, sino colocar en un estado todavía ma mayor de indefensión a personas a quienes el Estado y la sociedad ya les venía fallando a nivel de servicios básicos, a nivel de educación, a nivel de inclusión económica y que hoy estén o no estén digitalizados la digitalización. Sin tener en claro estos principios, los continúa afectando. Y eso es, esa es la conclusión de fondo. Yo siento que esto puede parecer una preocupación de segundo piso, de tercer piso, les puede parecer una locura quizás pensar que es demasiado sofisticado imaginarnos un mundo en donde la privacidad es un valor eh, diferencial de nuestros servicios pero si no los ponemos por delante, nuevamente los más afectados van a ser aquellas personas que menos capacidades ya tenían para ser parte de esto. Eh, y aprecio mucho la, la oportunidad de conversarles, conversarles de esto. Sé que esto es un tema más transversal a otras comisiones, como Justicia o Constitución, pero yo creo que la Comisión de Ciencia y Tecnología puede cumplir un rol muy interesante en hacer eh, eh, ver estas cosas, en fiscalizarlas, y quedamos a su disposición para ayudarlos a navegar este espacio. Gracias. Muchísimas gracias señor Borachimo, sumamente interesante el planteamiento y ahí ya para la siguiente ronda cuando venga a contestar algunas preguntas, eh, la pregunta que tendría eh, para la señora eh, Chocobar es que si este decreto de urgencia que revisaremos en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el decreto de urgencia 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, considera algunas de las preocupaciones que nos ha mencionado el señor Morachino. Cuando pasemos a las respuestas entonces de los comentaristas, agradeceré, por favor, señora Chocobar, que nos ilustre y nos informe sobre el contenido de esto.